Esta canción va para mi amiga Lili Cetina que hemos estado en contacto, que la quiero felicitar por esta linda letra que me gusta cantarla. que no se me olvida, me he caído pero me levanto, dejo el tiempo a sanar las heridas, soy humilde pero no. Pero tiene reglones en blanco, y unos que se han borrado solitos, y otros que ya no están en la lista, porque fueron groseros conmigo. Muchas veces la gente se injusta si les pides prestado se burlan que les cuesta decir. Yo los mato por donde vinieron, 20 metros de riata no ajustan para amarrar esos bueyes cerqueros que no sirven ni para la ayuda. Saludos, amigas, hasta allá, Estados Unidos.